¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Otra vez reciente <tose> de 4, parte 5. Acabo de configurar el joystick, así que... Tengo todo configurado. Oh mi, que tiene garganta, boludo? Un perro, boludo. Un perro muerto. a <risas> salir, hijo de puta. Por fin, boludo. Ahora, ahora sí, ahora puedo jugar. Ahora, me ahora sí. No, esta parte... Me acuerdo que esta parte en un... Boludo, me cago todo. El Coronel Vergadura por porque me da miedo, boludo, porque me hace correr a. ¿De cuando era pibe. Mira, ahí hay algo, miren! ¿no? Rompe todo. Rompe. Ay, no! hijo de puta. ¿Viste es, cómo sabía? Ese. Uh, no. guarda que qué es ese? con Cuca. Con Gucatrap. Con Cucatrap. ¡Opa! Trap! La marca número uno es. hijo de familia. puta! Abajo. Ah, boludo. Patada. Arre me acuerdo que estos largaban una pija. Corre, corre, corre, corre. Amigo, es insoportable. Pégale, Johnny, pégale. Ahí, rojo de a tiros. Mátalo. Ahí lo mata. Por Dios, boludo. Qué infumable. El pescado todavía está acá. El pescado. ¿De dónde salió el pescado, boludo? No lo habíamos usado. No lo habíamos usado. Creo que sí, una vez que me morí, pero los ojos sacan. Eh. ¿Dónde está el sonido? Está muy fuerte, boludo. Estoy rompiendo el tipo. Eh, eh, uh. <risa> la puta madre. No tiene pilas. No, ¿no tiene pilas, le estoy choreando las pilas a los controles. No, sí es que boludo, no tengo... Uh, uh estoy muriendo por adentro, boludo. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. sí Si porque si no está muy fuerte, boludo. Si no, no se escucha un carajo lo que decimos y se va a escuchar todo lo que dice el león. Ashley. Lion. No, si Ashley grita nada más, boludo, se la pasa gritando. <risa> No, Ajá. encima estuve viendo que al final del Resident Evil, o sea, sí. no, no es que me vi el final uh -huh. eh, ¿Vos sabés que el pendejo no me lo gané nunca al Resident Evil? ¿Viste? Pero, porque... ¿hasta dónde llegaste? Hasta el final, ¿pero qué pasa? Uy, uh, uh. Ah, pará porque está la familia, boludo, están los hijos acá Tirale Ray, boludo, ¿qué hace? <ríe> Le pate... ¿Qué ha... oh, oh, uh. ¿Se murieron? No, boludo, Leon es más efectivo con las patas que con las balas Uf. Ah, hijo de puta Bicho de mierda, boludo. Cucatrás fuerte. No, me acuerdo que... que lo, o sea, estaba en el final, pero me andaba mal. Tipo, el final solo, me andaba mal el juego. Tipo, no me cargaba. Vos sabés que a mí, posta, ¿eh? Ahora que lo decís, me pasó exactamente lo mismo. Se me trababa al final y tuve que pedir un juego prestado para terminar la final. ¿Es verdad, boludo? No, a mí pero... yo nunca no. Yo lo dejé ahí y nunca más lo gané, boludo. No sé no, ni cómo no, termina, no, fue de joda. Es verdad, tenés razón, me había olvidado, me había pasado Es, es, es el Resident que mi, favor, mi Resident Evil favorito, pero el que nunca me terminé, boludo. Este es bicho de mierda este. Sacudirse de encima. ¡Pero boludo! ¡Rompí el joystick! Sacudilo. ¡Bicho ¿Oye? de mierda, boludo! ¡Rompele las bolas a tiro. Vamos, se me cae otro. Te veo, pelotudito. Jejeje. Eh, pensé que no me estaba viendo. ¡Qué bicho de mierda! ¡Eu, es re molesto! ¡Ay, boludo! ¡Ah! Ahí está. ¡Dios, boludo! ¡Es re molesto! Ahí Tocale está. los huevos al bicho. No puedo respirar. <risa> aire, ¡Aire, Que que puesto no, me quedan dos varas, boludo. Como el pescado. <risa> no, el pescado lo voy a dejar ahí, boludo. El, picado, no el, picado, el pescado no se toque. Voy a ver un punto en el que. La puta. Otra. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Izquierda, dónde? izquierda. Yo digo que izquierda, ¿eh? ¿no? <risa> <risa> uy está. Me toca acercar. ¡Ay, boludo! ¡Pero es increíble! ¡Es un hijo de mil putas! <risa> <risa> izquierda. Es que no sé dónde está. Te tenés que quedar quieto, boludo, para ver la pantalla. Pero me parece que también están en, la, en el... Para mí. No sé sea, cómo mirate el corazón, boludo. Acá. Ah, sí, se sí, puede Hola. Hola. Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo ¿Cómo que... Yo me cogió mi <risa> hombre No. <risa> re turbio Perdón, hijo. Yo cuando. Esta puerta la... está muy oxidada y no sé. Las reflexiones del lío me encantan, boludo. Es que para mí que es re estúpido el chabón, es como que salió del jardín recién. <risa> No está de Luis. Si estudiamos el video, de la Ojalá Creo que se puede eh, estudiar, no estudiar no en los huevos, Me importa un carajo, Luis. ¿Dónde está el bicho, boludo? Me pica el bicho. Tengo comezón. Las dillas no son. Ahí no está. ¡Ah, hijo de puta! Uh, tengo ropa de Me he que comer un. Fumato una hierba. ¡Ah! <risa> <risa> <risa> okay. ¿Ya está? Listo, coger. Boludo. Ojos verdes. Por Dios, boludo. Ah, no, no. tiene agua esto. No puedo. A ver. Sí, sí. Ahí, A derecha, la cadena, no? No dije bien, bien. Nada, cadena La cadena de las que Le digo al inodoro, ¿viste? abría ador, la compuerta. Acá. Me pica el bicho, comezón. ¿No comen? Esa canción la hizo, era de Vidomach, boludo. Me pica el bicho. Ah, boludo, la canté sí. ya no me lo acuerdo. Tengo comezón. La di si ya tenés, no son. Si tenés tiempo, chupame el cabezón. Sí, sí, sí. Me pica el bicho, tengo comezón. Le di ya no son. Era, fui a la casa oh, de sí. mis No puedo decir eso. Y ahora estoy hasta las manos. Yo no me cogí a ninguna. Se las culió a Julián Serrano. <risa> <risa> Era algo así, boludo. Algo de algún viejo, pero no me acuerdo. Ah. Ah. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hace Daniel Sane? Come, come, come, come, come, come, come, come, come... Ah, se murió. Ay, me pica la pata, boludo. Fui a la casa de Julio en Serrano. ¡Uh! Cuando yo lo vi. ¡Cuando yo! Bueno, boludo, pensé que le iba a patear. ¡Miau! Estoy haciendo re mal, boludo. Estoy pegando a la escopeta re lejos, boludo. Tipo, nada que ver. ¡Eso me jode tanto que haga, boludo! ¡Me rompe mucho las bolas! Rompelo todo. No, mira, le estoy, estoy haciendo re contra mal. Tocale los huevos, no te quedaste... Ahí está. La, la hice re mal porque estoy usando la escopeta como el culo, boludo. Coger. Qué mal que usa la escopeta, man. Ahí sí te va a agarrar la dilla. Me pica el bicho, tengo comezón. Ladillas no son. Fui a la casa de Julián Serrano. Y ahora estoy hasta las manos. Porque me hizo bien el ano. Uh, lo que hagas. Este era blanco. ¿Lo uh -huh. llevas al lugar más recóndito de tu casa? ¿Le vacias el cargador? No, no, no, no, no. ¿Te tomas no. un Chivas Regal? ¿Te papoteas? ¡Casi, casi, casi! ¡Forro, no. Ahí tenemos, boludo. Trap. La, La solución más efectiva. Pero son blancos ahora, boludo. Ojo verde. ¿Qué con los ojos del video si Te lo metes en el orto y tenes el ojete fofores. vamos oh, oh, a probar Vamos a probar. Voy ya a si probar. 7 ¿no? ojos verdes. Ah. A examinar. No creo que se metían acá. Combinar. Ahí. No sé ni cuántos iba ah, no, ¿No se ni... meten en la máscara? No <risa> ¡Hola! ¡Hola! ¿Cachique? No, creo que se hacía pero con diferentes colores de ojos siguen esto boludo? ¡Qué bicho de boludo? mierda boludo! A ver, si este bicho literalmente se, se, se come una botella de coca boludo Tipo, se come un, un spray de Coca-Trap Hola gente, volvemos a de una pausa Fui a <risa> mirar <risa> <risa> A ver que me. <risa> ahí No, salto todavía no. Lo tengo que mezclar con el rojo, boludo. Me pica el bicho ladillano son. Es Julián Serrano. Uh esta parte es una paja. ¡Salta, uh. salta! Uh -uh. Uy, te. Eh, es fácil, boludo. Uh. Pensé que hacía el Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Pensé que ya no sé, boludo. Me bro. gusta, me gusta, muy bien. Me gusta, me gusta, me, gusta, me, gusta, me gusta. A ver, yo cuando la pibe. cuando era ah, pibe. ¿sabes cómo pasábamos la cuchilla caminando? Pero haciendo la rayuela, jugábamos la rayuela con cuchilla, no sabés lo que era yo. yo te la pasé, tan fácil era yo, esta uy, parte. Lo la cojo guarmi. Siempre era cojo <risa> Creo que ahora tenía que.. Ah, sí to... ¡Ah, ya sí como! Estarás todo acá. Pégale un balazo ahí, boludo. No, te... no, no, no, no. Tengo que tirarle este y después la granada. Y así se termina el juego, boludo. Mirá. Chúpeme la pija! ¡Uh! ¡Oh! <risa> <risa> y ahora sí. Ahora sí. ¡Coman! Y ahora otra vez. Una vez. ¡Uh! ¡Oh! Así que otra más? No sé, creo que lo mató todo Ya murieron, se cagaron muriendo todos. ¿Sí, no? Sí. ¡No, no! no uh. <risa> Oh, puta, verga. No. no puedo, no me puedo ir. Me quería ir a comer. <risa> es el horario del almuerzo, debemos rezar. Ahora me, me ha estado que el culiar Uy, mirá, mirá, se bugueó contra la puerta. <risa> Hoy no puedo, no puedo, no puedo. Ahí vamos, ahí vamos, estamos yendo. Emilio, Emilio, abrí la puerta, no podemos. <risa> ¡Ahhh! Ah, sí, vieron, vieron, vieron. Qué? Se re jugaron boludo ¡Ahhh! ¡Y el otro ah, ahí en el medio boludo! Che que onda, ¿Qué onda? Bien? ¿Dónde? ¿Dónde todo bien Che que onda todo bien Che todo IRL de 8 de la mañana a 4 y media de la noche de pasado mañana 4 y media de la noche ¿eh? Él la hice re bien boludo Viste yo sabía que había que hacer ¡Ohhh! No nada no? no, no, no, no, no, no, no, estoy muy derroto ¿Qué me encontré? Otra masca <ríe> Otra masca <boluda, ríe> Me cago en el festival de Venecia boludo se dejen de romper los huevos pone... Esa masca ah, boludo ¿Viste? Eh, Fuiste ah, a la. Porra, qué, <risa> ¿Por qué? <risa> eh, Bueno, yo creo que hasta acá. Hasta acá llegamos. Hasta acá estamos. Después eh. eh, estamos. Un par de cositas más. Un par de. Eh. Eh, Pará, acá hay algo secreto. No, no hay nada. Mirá, bastante bien, ¿eh? O sea, yo me... Esto, efectivo. Esta parte cuesta. Porque siempre están los bichos. Sin mierda. perder, ¿eh? Sin perder, así. Mirá, boludo. Espi... Eh, Pimpinela. <risa> bueno, ¿Quién gente. es? Lo dejamos con una venta de pimpinelas. Soy yo, ¿qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. Entonces me voy a la mierda. <risa> <risa> me voy a la mierda. Bueno gente, nos vemos. un ah, suscribanse. ¿Eh? Por favor, por favor, por favor.